Hola ¿qué tal, mi nombre es Andrés Ábrego y te voy a dar tres tips que puedes manejar para el comercio electrónico esto lo puedes gestionar a través de una tienda en línea y es muy sencillo realmente ¿Cómo lo puedes manejar? Bueno, primeramente tienes un vendedor 24-7, 365 días del año el cual va a estar mostrando tus productos en internet a un nicho de mercado bastante amplio esto bueno, se complementa con el marketing y el posicionamiento que uno genere de esto te hablaré otro día otro de los temas es la paquetería el mismo sistema puede enlazarlo a lo que viene siendo la guía de envío y con la guía de envío pues tú vas a poder mandarlo a toda la república además de que el pago en línea se puede hacer a través de tres diferentes plataformas Stripe, Paypal o Mercado Pago y estas plataformas lo que van a hacer es estar cobrando el dinero para entregarlo a tus cuentas Esos son tres tips de comercio electrónico no te pierdas nuestra siguiente cápsula donde te estaré hablando de más tips de tecnología